Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Gues, y sé que algunos de ustedes ya querían ver las campañas en legendario con todas las calaveras. La continuación aquí está. Y ya me dio hice los horarios o tengo planeado cómo vamos a estar trabajando todo esto cuando salga Halo Infinite. Y la idea va a ser subir las campañas de Halo Infinite lunes, miércoles y viernes, o videos relacionados con Halo Infinite. Y pues seguir con lo de campañas en legendario con calaveras de la Master Chief Collection nada más martes y jueves. Para no dejar morir e incompleta esa serie, aunque ya saben, todo lo pueden ir a checar a Twitch. Y pues ahorita que estoy hablando de Twitch, el 8, que es cuando sale ya la campaña de manera pues oficial para la gente pues pobre como nosotros y gente humilde que no tiene contactos locos. Eh, vamos a andar ahí en Twitch haciendo toda la campaña en legendario por primera vez. Este, no estoy seguro cuánto vaya a tardarnos, probablemente sí estamos ahí un buen rato. Y pues nada, eso es en cuanto a Halo Infinite, Halo Master Chief Collection, lo vamos a descansar, dejar descansar un buen rato. Y pues nada, ahora sí, vamos directo con, con lo que es la guía, ¿no? ¿Qué rayos estoy haciendo aquí eh, para matar a todos estos vatos? Simplemente uh, muy seguro, atacando desde lejos con el rifle de batalla, focuseando, concentrándome únicamente en matar a los grunts, esto es importante, porque simplemente los grunts luego se pueden aventar granadas de maneras muy locas, así que si los eliminas eh, se, se te facilita bastante esta zona. A los jackals igual a pura granada o igual con combo noob, y este brute como puedes ver lo, lo mantuve vivo un rato mientras andaba todo loco para poderle pegar y recuperar escudos, después en esta sección asegurarme de que se mueren todos, no me acerco a ellos, simplemente mato a larga distancia a los grunts y a los jackals que aparecen ahí, el rifle de batalla a veces no tiene precisión y una vez se mueren todos regreso a donde mataron a mis aliados y busco en sus cadáveres tanto granadas como munición para el rifle de batalla, saber o intentar buscar munición para este tipo de cosas es importante Así que ya que llegamos aquí, ahí hay otro rifle batalla tirado, lo vamos a ocupar después, entonces aquí sí es de andar buscando munición a lo loco. Después, en esta sección, casi siempre ese yacal viene corriendo y le puedes dar un headshot, si no simplemente explota la bobina y lo vas a debilitar. Y a mí me gusta venir por el lado izquierdo y atacar a todos los grunts que están aquí, avanzamos bastante bien, después va a venir ese Phantom... Y lo que yo recomiendo hacer es tomar cobertura con una de estas cajas. Simplemente la vamos a golpear un poco para que nos deje pasar. Esto es gracias a una de las calaveras que nos permite como que los objetos pesen menos y los podamos pegar más chido. Entonces eso es importante. Y aquí hice un combo noob un poco raro. Y este con la granada de plasma eh, quería matar al, al brute y después quitarle a, la vida con el escudo. Entonces más o menos el orden está un poco raro. Funciona un poco, le quita el escudo y le pude dar headshot. La granada más que nada es para matar a los, este, a los Grunts y uno que otro Jackal y como puedes ver al estar nosotros escondidos aquí el Phantom no te ataca, no te dispara y desde lejitos puedes atacar a los Grunts, Jackals y a uno que otro Brute que esté por ahí. El siguiente Phantom no va a venir hasta que ya tengas como muy pocos enemigos en esta sección así que lo que yo te recomiendo es concentrarte en los Grunts y los Jackals. Uh, incluso en los Brutes, si los tienes cerca para hacerles como noob, igual sería una gran opción hacerlo. Si no puedes, solamente quítale los escudos y después sigue matando Grunts. Ya después uh, se te mostrarán y podrás darle el headshot para rematarlos. Y aquí, si te das cuenta, ahí rápidamente hice un cambio de pistola de plasma porque se me estaba uh, ya se me había acabado. Entonces, también tener un ojo en dónde están los cadáveres de Grunts o Jackals para usar su, sus pistolas de plasma igual funciona bastante. Y ahora, lo que menos me gusta aquí enfrentarme es a los Jackals. Eh, no puedes matarlos disparándole al pie ni al bracito para que te muestren la cabeza Necesitas a fuerzas quitarles el escudo o acercárteles de, de maneras este, muy ahí escurridizas Entonces sí, si puedes hacerle un combo nubal jackal hazlo Pero yo te recomendaría que los dejes de último Y aquí en este punto yo ya me había quedado sin balas del rifle de batalla Entonces aproveché que se quedaron, andaba a modo loco y lo fui a matar lo que quieres hacer para la última oleada, si te das cuenta ya van dos oleadas, esta es la tercera, en la tercera oleada del Phantom puede que te queden balas, puede que no, lo que quieres es venir aquí arriba, recuperar balas de rifle de batalla y desde aquí arriba matar al resto. Probablemente hubiera sido prudente intentar hacer esto desde el principio, pero yo quería verme un poco más arriesgado y matar a todos eh, lo más rápido posible desde abajo, entonces esa era una buena opción. Aquí el problema es que si te quedas sin pistola de plasma ya no vas a poder matar este, enemigos. Entonces igual por eso me quedaba abajo. A me aseguré de que usar al máximo la pistola de plasma, después cambiarla y ahorita pues ya tenemos una pistola de plasma más chida hasta acá arriba y ya quedan pocos enemigos. Entonces desde aquí arriba utilizando la ventana podemos eh, lanzar combo noob a los brutes que están ahí abajo. También uno que otro yacal. Lo que yo te recomiendo es que ubiques que yacal se queda sin munición. Eso es importante, obviamente al jackal que ya no tiene energía en su pistola de plasma lo vas a dejar vivo porque ese nos va a servir para recuperar vida más adelante, entonces simplemente es cuestión de, de jugar un poco con la cabeza. Como puedes ver el escudo burbuja me quitó bastante tiempo, tuve que esperar a que se acabara porque esos vatos no salían, pero una vez lo logré ya solo era matar a estos dos jackals, uno de ellos no me disparaba que era el de la izquierda, entonces fue así de ok, el de la izquierda ya no tiene, no tiene energía en su pistola de plasma, lo puedo matar sin problema así que simplemente lo dejé vivo, busqué pistola de plasma nueva busqué granadas de plasma, también eh, granadas de pico, a ver si algún Groot lo había dejado tirado siempre es bueno venir a luter a todos estos cadáveres a ver qué logramos encontrar igual puede haber que haya granadas de fragmentación tiradas por ahí entonces sí estaría chido que busques este pues un poco de munición y demás este armamento por ahí tirado una vez ya me decidí eh, matar a, al Jackal, vine por acá, tomé la cobertura desplegable, es muy importante agarramos balas de br ahí atrás y seguimos por aquí esta sección pues ya sabes la voy a acelerar viene la parte donde están los insectos y aquí importante saber qué granadas traes yo no sabía así que simplemente empecé a cambiar de armas y escuché cuál era la que seleccionaba escuché que traía fragmentación tomé más granadas de fragmentación ahí al lado y lancé estas dos ahí aquí sí te recomiendo siempre lanzar las dos granadas de fragmentación cuando juegas en legendario normal se ocupa una, aquí sí te recomiendo lanzar las dos Y después lanzar la cobertura desplegable Ya sabes, para protegernos de todos los insectos Y esto te va a tomar un poco más de tiempo van, Los insectos van a aguantar bastante Entonces con la torreta, gracias a que no se calienta Podemos andarles disparando infinitamente Y cuando ya veas que no quedan muchos insectos Hay que buscar en dónde llega a quedar uno A veces están en las paredes o en las esquinas Y se muere y continuamos Aquí ya yo traigo pistola de plasma nueva Con rifle de batalla y munición de rifle de batalla Por ahí, ahí también lo que yo podría recomendar aquí que hicieras diferente a lo que yo hice es traer dos pistolas de plasma a doble mano No sé si eso haya, haga alguna diferencia Pero bueno, aquí yo espero un punto de control que no me dieron, me lo dieron más adelante Y es donde esto se puede como soft bloquear, Porque aquí este vato, el brut del mazo puede traer bengala o puede traer este, inmortalidad Si traes la bengala vas a tener que matar a todos los enemigos Así que yo simplemente me fui por la play de que trajera la inmortalidad y simplemente le di con pistola de plasma desde lejos, rifle de batalla en el cuerpo para que se girara, porque no lo vas a poder matar a Headshot como el legendario. Aquí el vato tiene que girarse para que le puedas pegar en la espalda y en cuanto le pegas, tomas la inmortalidad. Y así continúas. Entonces, entonces eh, repitiendo esto, eh, obtienes el martillo de ese vato, activas tu inmortalidad y traes rifle de batalla. Ok, ya que llegas aquí te recomiendo usar el mazo por avanzar un poquito más rápido en los túneles para que los insectos no te hagan nada y cuando estés en esta pequeña ventanita eh, tanto tú como el inquisidor matar a los insectos rápido y ahora viene el truco del mazo, este lo expliqué en la guía legendaria, este truco con el mazo está, está difícil porque a veces obtienes una velocidad tan increíble por las calaveras que terminas aplastándote contra la pared o contra el mismo elevador. Entonces solo es de intentarlo muchas veces hasta que te dé el ángulo correcto y puedas continuar. Y ya sabes, activas el elevador, te trepas por la cámara, el elevador baja, lo vuelves a activar, empiezas a subir y se viene la pelea con más Brutes aquí en el Pelican. Lo que yo te recomiendo es que intentes pegarle una granada de plasma a ese brut para quitarle los escudos. Probablemente no se muera, pero con la granada sí te va a tirar un paro. Entonces aquí yo la regué. Siempre va a haber un brut abajo y un brut aquí arriba. Cuando hayas matado dos brutes los enemigos van a aparecer ahí atrás. Y entonces lo que yo hice a continuación fue buscar aquí la granada de picos. Y dije, vamos bien, puedo esperar un poco. Agarro rifle batalla, agarro también el, la invisibilidad. Y ahora sí, trepamos de nuevo. Y fue de a ver a quién podemos matar para que aparezcan los enemigos. Y este vato le pegué la granada de picos y dije, a fuerzas, se la pegué, es hora de atacar. Y cuando lancé la primera granada y vi que no pasó nada, fue así de, ah, caray, ¿por qué no hay visitas? Y entonces fue de que este vato seguía vivo, solo se le había quitado el escudo. Entonces ya que le doy el headshot, ahora sí me pongo a lanzar granadas aquí como loco, sin querer activé el camuflaje y empecé a darles de masazo. Yo te recomiendo eso, activa el camuflaje para que puedas pegarles sin ningún problema en la espalda cuando se quieran ir. Y una vez se mueren todos, ya podemos este, seguir a matar enemigos desde aquí arriba. Lo que yo te recomiendo es buscar el, el rifle de plasma. Alguno de ellos debe de tener rifle de plasma y con ellos podemos quitarle el escudo. Entonces vas a dejar el martillo, tomas el rifle plasma y desde aquí arriba vas a atacar. Este, ¿Qué otra cosilla hay? Granadas también son importantes. Este regenerador es importante que agarres el regenerador ahora en lugar del de camuflaje. ¿ok? Entonces ese regenerador lo vamos a ocupar más adelante. Uh, como te digo con el rifle de plasma desde lejitos eh, lanzarles ráfagas a estos vatos a ver si podemos este, matarlos Concéntrate en uno, no andes cambiando de target porque si no se les recupera el escudo Simplemente si vas a empezar a atacar a uno te le vas a aferrar a ese vato hasta que le rompas el escudo, ok? Después acuérdate que cuando matas ciertos brutes que están este, aquí afuera Van a aparecer unos más en el pasillo que está ahí abajo Entonces cuando ellos aparezcan quiere decir que ya son la oleada final Ya simplemente intenta matar uno que otro que puedas desde lejos Si no simplemente ven por acá Y ahora aquí tenemos el martillo ¿ok? Entonces vamos a buscar a los brutes que están Estos siempre que entren en animación de lanzar granada vas a poderles pegar por atrás entonces esa más, más que nada va a ser la opción como puedes ver viene volando lanza granada le pego por atrás aquí había una mina trampa me sorprendí de que no me destruyera esa mina trampa no me matara entonces vamos a seguir queda otro como puedes ver vuela dice voy a lanzar granada y cae y le vamos a dar sus golpecitos a veces cae de frente a veces cae de espaldas el chiste es que lo podemos montar sin problemas. Y ahora, aquí ya recuperamos escudos, en caso de que tú no tengas escudos aquí, puedes usar el regenerador para asegurar que los vas a recuperar, vienen los insectos y vienes mazazo a los insectos, después mazazo a los insectos, con dos mazazos se mueren, para recuperar escudos en esta sección, ahí está el regenerador, y ahora vamos a regresar a la parte de arriba por el camuflaje. Esto es, ya sabes, para la sección donde están los jackals con rifle y varios grunts, torretas, todo ese rollo. Las vamos a pasar con el camuflaje, así como lo hicimos en legendario. Así que, por eso regresamos y hacemos el backtrack para agarrar el camo. Después aquí, mi martillo ya no tenía vida. Este, vida ya no tenía energía mi martillo gravitatorio. Entonces, eh, sí me trolleó un poco y me mataron y tuve que regresar el checkpoint. Ya sabes cómo se regresa el checkpoint jugando en lazo. Pero bueno... Este, granadas, activo eso Me escabullo por aquí atrás y le doy su golpe Al ground para que no te molestias Busco la pistola de plasma Ya sabes, para más adelante cualquier cosa Porque en el cuarto que viene Si sí vamos a ocupar esta pistola de plasma Tal vez no es en específico Pero vamos a ocupar una pistola de plasma Entonces sí te recomiendo buscar pistola de plasma Ya que me acerqué más o menos a lo que es Esta curva, ahora sí camuflaje Y todos estos vatos me van a ignorar Seguimos sin ningún problema esta sección sí se puede poner muy loca, muy bélica, si es que este, pues no traemos el camuflaje, si se alertan ellos, entonces ten mucho cuidado, una vez entramos aquí se nos quita el camuflaje y aparte nos dan un punto de control la mayor parte del tiempo, entonces activo el botón, se abre la puerta y no podemos ir este directo a la bomba que está ahí atrás, a fuerzas tenemos que matar a los enemigos, se van a alertar, una calavera los pone como más al tiro para que se den cuenta de nuestra presencia y nos maten, entonces hay que andar desde lejitos, no te recomiendo, por cierto, regresar, porque todos los enemigos que están atrás van a seguir ahí, entonces simplemente juega un poco este, cubriéndote con esto. Hay uno de los disparos del brute, este, me empujó, entonces, como puedes ver, ahí están esos vatos abajo. Creí que no me atacarían, pero me empezaron a aventar granadas los locos estos, entonces sí, no regreses, simplemente desde aquí atrás disparando. Yo como vi este regenerador, decidí rushearle al brute. Aprovechar el regenerador para recuperar un poco de vida y después quedarme desde aquí atrás. Cuando notes que el vato con el cañón de combustible este, se confía y viene hacia ti, atácalo. Como puedes ver, aquí yo desde lejos con la pistola de plasma les hice como no tanto al Brute que está en la torreta como otro que estaba por ahí por las escaleras de la izquierda. Y ahora, este es el último Brute que queda. Uso la pistola de plasma para noquearlo, le, le, le quitas los escudos y entra como en esa animación. Y aprovecho que está en la animación para darle el golpe por la espalda, ok? Esto es como muy situacional, debes de estar cerca de él para que durante esa pequeña animación que hace de que lo, lo aturdes, tú puedas este, escabullirte por su espalda. Es algo medio difícil y muy muy situacional, pero si ves que se acerca puedes intentar aplicar esa Y lo mejor es que te sirve con todos los brutes que tienen escudo, simplemente al romperles el escudo Aprovechas esa animación y les pegas por atrás, es como un combo noob en lazo para puro golpe Y ahora pasamos por esa sección, a veces uno de los grunts se pone vivo Y aquí estoy haciendo el truco de pues culearte al, al insecto eh, no salió por completo todo el camino, pero logré usar esa caja que está ahí atrás O esa parte de camión que está ahí atrás como protección Pudimos continuar, eh, me tomó unos cuantos intentos porque soy medio malo con ese truco de volar con el insecto Pero vamos bien, y pues nada, ya llegamos prácticamente al final del nivel Ya sabes que yo soy Pedro Gas, muchas gracias por ver Y seguimos con este rollo, este, nos veremos en la próxima Y pues sí, las campañas en la continúan en este canal